en primer lugar agradecer las, las explicaciones sobre sobre el presupuesto nosotros queríamos eh, bueno empezar preguntando eh, sobre el sobre la previsión de liquidación del actual del actual ejercicio porque a nosotros nos parece importante para valorar el presupuesto que ustedes nos proponen y que ustedes hacen mucho hincapié en que este año parece que si tiene ...al menos un, un cierto aumento presupuestario, es algo que nosotros eh, reprochamos en anteriores ocasiones... ...nos parecía que a este departamento se le daba muy poca importancia desde, desde el actual Gobierno... ...y para valorar esto, a nosotros nos parece importante ver eh, la previsión de liquidación... ...porque hemos visto que hay una reducción del 4%, de algo más del 4% respecto al presupuesto... ...que, que plantearon el, el año pasado, hemos hecho algunas preguntas por escrito... Pero sí que hemos visto que la mayor parte de esa reducción eh, es en gastos de funcionamiento e inversiones, sobre todo en justicia. Y también hay una diferencia, eh, si no, no recuerdo la cantidad, en gasto personal en trabajo. Entonces, nos gustaría conocer una valoración de, de por qué esa, esa diferencia. Eh, y ya metiéndonos en, en la propuesta de presupuestos para este año, nosotros... Eh, aunque reconocemos que, que ha habido ese, ese aumento en el que ustedes han hecho mucho hincapié al principio de su intervención, señora consejera Lo que sí que nos preocupa es que vemos que la parte destinada a trabajo sigue siendo la hermana pobre de, del departamento Lo hemos dicho otros años, y la hermana pobre de los, de los presupuestos La dotación para trabajo es una, una parte, yo diría, casi ridícula dentro del presupuesto de la comunidad autónoma y lo digo porque saben ustedes que para nuestro grupo es un, un área, un tema bastante eh, importante nosotros no vamos a criticar que se aumente la dotación para justicia al contrario, aunque sí nos llama la atención precisamente por eso esa diferencia entre el presupuesto y la, y la liquidación final del año anterior pero sí nos parece que en cuanto a trabajo no hay el, el aumento que necesitamos en estos en estos momentos. Seguimos viendo con mucha preocupación esta cuestión. Nos parece que si el año pasado decíamos que hay una falta considerable de recursos en, en el área de trabajo. pues nos parece que en este momento, este año, tenemos que seguir diciendo lo mismo. Nos parece. ...que estamos lejos de lo que necesitamos... ...habida cuenta de lo que nosotros usted conoce... ...la opinión de nuestro grupo... ...de la realidad de de, bueno, de las de las condiciones de trabajo... ...que hay en estos momentos en nuestro, en nuestro país. Nosotros pensamos que esto demuestra... ...que el gobierno, y hablo del gobierno en líneas generales... ...a esta parte que ha llamado trabajo... ...y que nuestra opinión pensamos que ha metido... ...perdónenme la expresión, como un pegote en este departamento... Y lo vemos en los presupuestos, ¿no? la, la parte que, que el departamento tiene que destinar a trabajo respecto a la que tiene que destinar a justicia. Por eso digo la expresión que nos parece que es un pegote que han sacado de empleo y han puesto trabajo en un departamento que fundamentalmente es un departamento de justicia, ¿no? ya, ya saben que nosotros pues, hemos opinado que, que no debería eh, estar trabajo con, con justicia y nos parece que esto tiene un reflejo en, en los presupuestos. Eh, cada vez que, que en este Parlamento hemos discutido sobre fraude en materia laboral, eh, todo el mundo está de acuerdo en la importancia que tiene que tener inspección de trabajo. Incluso nosotros hemos traído alguna iniciativa que se nos ha criticado para reforzar desde fuera a inspección de trabajo y se nos ha dicho constantemente que lo que hay que reforzar es inspección de trabajo. Nosotros en estos presupuestos no vemos que haya ese salto cuantitativo que necesitamos y que todo el mundo expresa en esta Cámara para, para esa inspección de trabajo. Yo ya me he expresado también muchas veces que independientemente de que podamos reconocer que tenemos la mayor plantilla existente, eso está muy lejos de las necesidades que tenemos y, por lo tanto, pues a nosotros nos parece que sigue habiendo una contradicción en esa importancia que se le, da, que se le dice de dar a inspección de trabajo y, lo, y el reflejo que luego tiene en los presupuestos. Las cifras que ha ido dando el propio departamento cada vez que desarrollan ustedes una campaña Demuestran que el fraude en materia laboral está muy extendido en Euskadi. Si ustedes revisan tres contratos, prácticamente en uno encuentran fraude de ley. Eh, y eso en los papeles. Sabemos que la mayoría del fraude está en los centros de trabajo donde es más difícil de detectar y para lo cual hacen falta recursos eh, importantes. Por esta razón nosotros eh, hacemos esta crítica, que, que no es simplemente decir es insuficiente porque haya que hacer una crítica al presupuesto, sino porque en esta materia nosotros le hemos dado mucha importancia y queremos hoy volver a insistir en que eh, en materia de trabajo, en la realidad que tenemos, el presupuesto no va acorde con las necesidades que tiene el país para perseguir lo que está pasando y las repercusiones que tiene en la vida, en la vida de la gente. Eh, y además, viendo los presupuestos de la comunidad autónoma, que se sale en prensa a decir que aumentan, un 2,9, un 3,6, dependiendo de si hablamos en bruto o no, pues nos parece que dinero parece ser que hay, que por lo tanto nosotros echamos de menos que eh, parte importante de ese dinero se dedique… A esta, a esta cuestión. A trabajo, si yo he calculado bien, se le dedica el 0,2% de los presupuestos totales de la comunidad autónoma. Nosotros queremos expresar que nos parece una cantidad insuficiente para la realidad que tenemos. Pensamos lo mismo que Osalán. Yo aquí no sé si me habré columpiado en, la, en las cifras. Ustedes, si no les he escuchado mal, han hablado de 2,3% de porcentaje de aumento. Yo, por lo que he mirado, era un 1,5%. Ustedes me. Eh, me corregirán. En, en cualquier caso, nos parece también que aquí también hay una variación muy poca en, en miles de euros. Si no me equivoco, son unos 400.000, 500.000, eh, miles de euros. Y, eh, bueno, pues esto nos parece que también que entra en contradicción con algunas de las cosas que nosotros hemos venido debatiendo en este Parlamento. Nosotros también cuando hemos traído iniciativas o cuando, incluso cuando hemos eh, hablado en nuestros discursos eh, que planteamos el reforzamiento de medidas inspectoras y de sanciones, etcétera, constantemente nos encontramos con la opinión. Eh, ...del Gobierno de que lo más importante es la prevención eh, en materia de riesgos eh, laborales y de salud laboral. Muy bien, eh, la prevención es lo más importante. Bien, nosotros estamos de acuerdo. Nos parece que afirmar que la prevención es lo más importante y que Osalán, que es precisamente quien se encarga fundamentalmente de la, pre de la prevención... ...tenga este aumento eh, tan bajo de dotación, pues nos parece también una contradicción. Nosotros echaríamos en falta también más recursos para, para OSALAN. Eh, algunas preguntas concretas que quisiera hacerles... Eh, quisiéramos preguntarles a qué se debe la disminución eh, en gastos de funcionamiento de OSALAN. Si nos pueden explicar un poco... Luego, hay, en gastos de personal de Osalan también hemos visto que hay un descenso en gasto de trabajadores laborales, si hemos mirado bien, un descenso de un 18%, eh, que luego parece que no está compensado con un incremento en gasto de personal funcionario de un 2,5%. Nos gustaría preguntar eh, qué parte se nos escapa aquí, si esto es así, si nos lo pudieran explicar, explicar un poco. Eh, se me va a acabar el tiempo. Tenía unas cuantas preguntas sobre Osalán. Hay un aumento del importe para fundaciones de 263%. Si nos podrían explicar por qué razones ustedes consideran importante incluir ese, ese aumento. Estamos hablando de Asti, Orchadar, etcétera. Eh, luego, respecto al informe de impacto de género, que para nosotros también es muy importante... Es cierto que por fin han puesto ustedes en marcha las unidades administrativas de igualdad. Saben que en años anteriores es algo que nosotros les hemos recriminado. Nosotros reconocemos que por fin las han puesto en marcha. Les ha costado media legislatura, una cuestión que era obligada por ley, pero están ahí. Pero sí que del informe de impacto de género pues hay cosas que nos preocupan, porque lo que recoge el informe de impacto de género eh, fundamentalmente en este caso es trabajo En cambio en justicia el informe de impacto de género No recoge no recoge medidas concretas Ustedes han hablado de algunas cuestiones sobre la violencia machista Y por eso nos llama la atención que en el informe de impacto de género No se recoja nada de esto No sé si nos pueden aclarar, aclarar también esta cuestión Y ya para terminar en justicia hemos visto que hay un descenso del 7% en gastos de funcionamiento de la Administración de Justicia, que entendemos que está relacionado con un aumento del 16% en gastos también de funcionamiento de justicia. No sé si, si está relacionado o a qué se debe, si me pueden, nos pueden aclarar esto también para aclararnos nosotros con los números. Y luego hay una partida concreta de 147.711 euros para centros y servicios de justicia juvenil la pregunta sería si, si aquí estaría incluido la habilitación de los espacios adecuados para menores en los juzgados o no. Ahí no tengo nada más de momento. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias por, por las respuestas que, que han dado. Algunas cosas la verdad es que no se han contestado y voy a voy a aprovechar para pa volver a preguntárselas y si no las, las preguntaremos por escrito eh, una que me parece importante de entrada que porque además les he planteado si, si yo he mirado mal es que ustedes eh, creo que no han contestado ustedes han hablado de que usarán aumenta un 2,3% yo yo tengo aquí un 1,5% no sé exactamente dónde puede estar el error pues eh, bueno, es la pregunta que les hacía si pueden explicármelo eh, en cuanto a, al tema de los de de la ejecución del, del presente ejercicio. Bueno, es verdad que ya les hemos preguntado eh, también por escrito, pero sí que al menos eh, hay una cuestión de, de gastos de personal en trabajo que sí me gustaría saber un poco a qué responde, cuál ha sido la diferencia ¿no? por la que finalmente hay esa diferencia de un millón de, de euros, si no he mirado mal, en, en gastos de, de personal en trabajo, de lo presupuestado para el año 2018 y la previsión de, de liquidación. creo Ahí hay una diferencia, mmm, no recuerdo si la cantidad es correcta, la que acabo de decir, pero ahí hay, hay una diferencia y me gustaría, si no, se lo preguntaré por escrito porque eso lo hemos mirado y hay una diferencia que, que, que no sabemos exactamente y queremos saber a qué responde. Y luego, alguna... Mmm, eh, han contestado una pregunta que he hecho sobre sobre cambio también en, en, gastos, de, en gastos de personal en Osalán. Han hablado que se, se crean, si no he oído mal, tres, tres nuevos puestos de trabajo eh, técnicos en Osalán y se amortizan dos eh, administrativos. Eh, entendemos que esto aclara fundamentalmente los porcentajes de dudas que teníamos pero me, nos surge una nueva duda sobre esos dos puestos de trabajo si, si realmente era necesario amortizar esos dos administrativos la pregunta que, que, que, que me sugiera haberles, haberles escuchado y luego una pregunta que antes se me, ha quedado, se me ha quedado en el tintero por falta de tiempo también sobre Osalán es que hay una reducción de gastos de hay una reducción de gastos de en Osalán y en concreto eh, me gustaría preguntar por una reducción de gastos de locomoción de Osalán un poco a qué se debe si hay una, una previsión de bueno, pues, lógicamente de menor gasto en, en locomoción en en Osalán. Y luego eh, una pregunta también que nos ha respondido sobre eh, los centros de justicia juvenil, aunque eh, por las expresiones he entendido que <risa> he intuido una respuesta, ¿no? pero he hecho una pregunta sobre si en una partida concreta, que ahora mismo pues no recuerdo eh, cómo lo ha he hecho antes, y no preguntaré por escrito para ver si ahí eh, si ahí se incluía. Eh, pues eh, la habilitación de los lugares adecuados para, para los menores en, en los juzgados. Si no, les haré la pregunta por escrito, eh, porque la verdad es que, eh, como en otras ocasiones, y como habrán visto en mi primera intervención, lo que más me interesaba es eh, hacer una valoración política general, porque para nosotros es importante. La cuestión de, de la importancia de trabajo en, en este departamento y porque yo he utilizado... La expresión pegote dice la señora consejera que desde que ella trabajaba en la administración, el departamento se llamaba empleo, economía, trabajo y seguridad social. Claro, efectivamente, empleo, economía, trabajo y seguridad social. Cosas que están muy relacionadas. Lo que... Ah, y justicia, bien. Son cosas que están que están relacionadas y que en estos momentos están separadas porque empleo, empleo en este momento está en otro departamento... Y a nosotros, usted sabe que desde el principio nos ha parecido que empleo del trabajo debería, deberían ir justos. Nosotros no, no hemos venido a pedirles que gasten lo mismo en justicia y en trabajo. Y, y es más, en mi primera intervención creo que he valorado positivamente que esta vez sí, a diferencia de otros años, tengan ustedes más dotación en este en este departamento. Pero también hemos valorado que fundamentalmente el aumento se destina en justicia. Y lo valoramos positivamente, porque es importante. La justicia es un área muy importante. Pero seguimos pensando que en trabajo, este gobierno a trabajo no le destina eh, o no le dedica la importancia que desde nuestro grupo pensamos que tiene. Es una valoración política, no es una valoración, pero es una valoración política que se hace en una comparecencia de presupuestos, porque es la reflexión que hacemos también viendo los presupuestos globales del gobierno, el aumento que tienen y los presupuestos para trabajo en este departamento. Nosotros vamos a seguir insistiendo en esta línea si son las conclusiones que sacamos de los presupuestos. Nada más, muchas gracias.